Bueno, eh, arrancamos eh, Diario de Trail hoy viernes, día 7, 7 de diciembre. Estamos justo en el puente este que hay de, del 6 y el 8, y, y nada, eh, aquí no hacemos puente. Aquí hay que, hay que currar, porque luego <coughs> el, las piernas, digamos, <risa> no dicen ah bueno que aquel día era fiesta y entonces, bueno, te hemos eh, cogido el nivel eh, era fiesta y coge, cogemos el nivel igual, aunque no entrenes. Eh, nosotros te ponemos el nivel aquí en las piernecitas, te lo ponemos igual, aunque no entrenes. No Así que nada, vamos a, a darle cañeta, ya tenemos todo listo. Me falta ya solo coger eh, las botellitas del. Tengo bien apretada. Ah, no, estas tengo mal roscado, floja. Vale, se sale un poquito. Eh, ahora la, la reaprieto y, y ya está. Vamos a unos 24 aproximadamente unos 24 kilómetros ya veremos si tenemos ganas podemos hacer un poco más hoy tengo tiempo como es puente y tal eh, tenemos un horario un poco más eh, más libre así que quizá si nos animamos lo mismo hacemos más a ver cómo estamos porque es que eh, hay siempre siempre un problema tú puedes decir hoy le meto a muerte eh, velocidad o le meto a muerte desnivel o le meto a muerte distancia eh, el problema es que mañana hay que entrenar igual ahí está el tema, o sea, al final tienes que encontrar tu punto en que entrenas y te recuperas Porque claro, de nada sirve hoy meterte un palizón y mañana eh, no estás recuperado y mañana pagarlo, que eh, lo pagas que si tienes que entrenar al final tienes que bajar el, el listón, mañana tienes que ir más despacio o hacer menos kilómetros, menos de nivel o algo para compensar, entonces ahí está el tema en encontrar el punto, el punto de equilibrio yo más o menos, hombre, ya me estoy acostumbrando a ...a conocerme bastante... Pero ...bueno, que, que no es fabuloso... ...perfecto, perfecto... ...lo llevamos todo controlado... Eh, al final es... Eh, ...prueba y error... Eh, ...ayer hicimos, eh, por comentario... ...ahora ya corto y ya nos vamos a, a trabajar... ...a currar... Eh, ...a correr, pues... Eh, ...ayer hicimos un 2 en uno... Exacto, ya hice el diario, ya lo expliqué un poquito y hoy nos toca una tirada eh, de montaña con 900, 900 y algo positivo, depende por donde nos metamos eh, 24, ya digo algo así y, y bueno, a ver, a ver cómo sale eh, Para mí hoy Exacto, es eh, lo que ya digo, ¿qué iba a decir. Para mí hoy es, es descanso, porque ya digo, después de un 2 en 1, que es una montaña más serie de cuestas, como 15 series, depende si la hacen más grande o más pequeña, pues sale entre, entre 12, 15, 16 series. Eh, después de eso, para mí hoy es un descanso, aunque haga 24 25, es simplemente cuestión de tiempo. O sea, y, mira, aprovecho exacto para comentar lo que a veces lo decimos en los directos eh, eh, hay gente que dice, hostias, qué tal y digo, a ver, lo único que tienes que hacer es cogerte, si haces 20 decir, ¿qué tengo que hacer, 21 me voy 200 metros más largo o sea, simplemente donde me iba a dar la vuelta me voy a dar la vuelta del sitio miro, 200 metros más, pum me doy la vuelta y ya tengo 400 en esa sesión más y eso no cuesta absolutamente nada es psicológico es todo cabeza, es todo cabeza simplemente decir, aquí me iba a dar la vuelta y además es recomendable exacto, hacer rutas de ir y volver porque estás volviendo, no sé, es como yo por lo menos me gustan más, una ruta circular no suelo hacer casi nunca solo en las carreras, y ya está porque la circular no has llegado a ninguna parte, o sea tu, tu meta está en los 30 kilómetros, o en los 40 kilómetros, o en los 20 kilómetros, donde acaba la ruta es tu meta cuando estás a la mitad, a 10 si, imagínate que vas a hacer media maratón cuando llevas 10-11, no has llegado a ninguna parte. En cambio, yo si hago en media maratón, en ida y vuelta por el mismo camino, claro, yo en los 10 y pico digo, ya he acabado. ¿Entendéis? He llegado al objetivo ahora en falta volver. Y de hecho, la, la, el volver casi siempre suele ser eh, más cómodo porque casi todos, vamos, digamos, vivimos o salimos eh, a entrenar desde un punto más bajo que la montaña donde vamos a ir. Otra cosa sería la gente que hace asfalto. Entonces ahí pues no hay desnivel, pero en montaña tú siempre vas a un lado más difícil y luego vuelves más fácil. Siempre es bajada en general. Bueno, venga, no me enrollo más que al final van a salir unos vídeos, llevo cuatro minutos, estoy vigilando cuatro minutos de pico. Pero bueno, creo que hay que explicar las sensaciones, que yo creo que al final es un poco la esencia, explicar cómo te sientes. Cómo te sientes, ya digo, hoy no tenía muchas ganas, pero bueno, estoy dejando que entre un poco el sol. Ahora voy a hacer una llamada que tengo que llamar a mi padre. Y, y eso nos va animando a, a coger un poco el, eh, estamos aquí en la montaña, ahora ya arrancamos aquí, arrancamos aquí, estoy en el coche, pero, <risa> arrancamos aquí en mi montañita querida, eh, ¿Qué iba a decir, que, que primero, exacto, cuesta un poco, es decir, hostia, pues cuesta un poco, estaba, hacía frío, me he cogido unas mallas, me he cogido las mallas, de hecho, las, eh, las más cortas, las que me llegan hasta, hasta el burlo, y digo, hostia, es que hace frío, 14 grados ahí, pero hacía viruji, viruji, frío, aire frío, ¿sabes? Y digo, hostia, es que hace frío, digo, va, como yo llevo de todo, como habéis visto a veces que decir, tienes, tienes un caos en el coche, digo, bueno, no es un caos controlado, pero claro, yo llevo de todo en el coche, por eso yo puedo elegir, yo tengo tres tipos de mallas para elegir, tengo tres tipos de camisetas para elegir. Puedo elegir camiseta de manga corta, camiseta de manga larga con más abrigo, que es esta, la de con 14 grados conviene esta. Si luego hay 16, 17, 18, pues me puedo llevar la de manga larga a la otra, porque luego pasado por zonas de montaña que hay vaguadas y zonas que hace bastante frío. Entonces no puedes decir, ah, bueno, acá hace sol, ya, ya, pero se te puede liar o te metes en zonas que, que son frías y al final estás pagándolo en gasto de energía, te estás gastando energía por ese frío que vas a pillar entonces hay que encontrar el equilibrio, el equilibrio yo a veces prefiero sudar un pelín sudar un pelín en algún momento pero que cuando luego bajo que me pilla el virus y bajando que ves como con las bicis vas bajando y vas más rápido y te entra todo el aire luego te vas helando entonces hay que encontrar el punto el punto de equilibrio prefiero pasar un pelín de calor en algún momento que no frío frío te penaliza mucho y ya está eh, pues eso llevo tres camisetas cortas eh, fina larga y gorda larga llevo de todo eh, pero ahí está la clave, llevar, llevo otras bambas de otra medida, eh, llevo calcetines largos, llevo de todo, pero bueno, es que eh, si no, ¿qué hago? Cada día me cargo tres bolsos para el coche, pues no, llevas de todo y ya está. Venga, vamos a, a seguir en el ajo, hasta luego. Estiramientos. Siempre estiro, me gusta estirar psoas, eh, eh, lo que tienes que poner es esta pierna, no tiene que estar para sino tiene que estar en ángulo recto para que tire todo a la zona del soas aquí, ¿vale? Entonces, esto lo pones bastante, te pones así y luego giras, giras para acá, ¿vale? ¿Para que, Porque así no sería suficiente, tienes que girar, ¿vale? Entonces, al final, estiras soas, que es lo que interesa, ¿vale? Indirectamente estiras otras cosas, pero para otras cosas ahora hago otro diferente, ¿vale? Nada, es un momento, son unos segundos, ¿eh? Pero, pero va bien hacer eso, ya te digo, estirar la parte de, eh, digamos... Ya está, más que vamos a explicar más. Y es girar, ya digo, esto lo hacía mucho con el taekwondo, de ahí cogí bien la, la, la práctica buena, en el taekwondo lo hacíamos mucho. Ay, digo, me he dejado una nota. La cámara me ha dicho algo en inglés rápido, pero no me ha dado tiempo a verlo en el display. Bueno, no sé qué dice que hace mucho frío. Que hace mucho frío, eh. Estoy helado, hace un aire súper frío. Todo el trazo de sol compensa pero está pasando frío ¿eh? en las canillas bueno ya he hablado con mi padre voy grabando porque realmente ya tengo todo confirmado para mañana tenemos una maratón de montaña mañana <risa> bueno, bueno últimamente la tenemos cada semana bueno pues nada he hablado con mi padre y ya me ha confirmado que, que estará mañana así que mañana haremos una visitita iremos allí a saludarlo al Monsen así que cuando yo sé que él está si puedo me cuadra no tenemos carrera pues le hago una visita y de paso hacemos un tour un tour, hacemos un tour 40 kilómetros 1700 positivos, subir y bajar lo hacemos ¿Va? como que no quiera la cosa, ¿sabes? pues las sensaciones son muy buenas ¿eh? te digo, tengo que ir flojo hoy pero las sensaciones son que voy muy suelto de piernas ¿eh? muy suelto así que hay que controlar la cabeza sobre todo no embalarse en la, en la bajada que es lo que más te rompe acelerar en la bajada te rompe mucho más para arriba te cansas pero no te rompe pero para abajo te rompe también andamos ¿eh? si la sesión no fuera conservadora todo esto todo esto viene corriendo ¿vale? que es como estaba antes pero hay un trámite aquí cuando quiero hacer la sesión conservadora más o menos aquí están los caballos por aquí empieza a correr de nuevo y hay un tramito que está un poco más inclinado que si quiero conservar y reservar que la sesión salga flojita hasta aquí ando ese trámite que tiene más pendiente y ahora esta que es una subida tendida de un 6 o algo así la hago ya trotando Arritmete Y ya está Es lo que variamos Yo sobre todo, ya digo, si la sesión es conservadora Lo que me obligo es a andar en algunas subidas En vez de forzarme a correrlas todas Y eso es lo que te hace que esa sesión, pues No, le, no te canses tanto, no revientes tanto Cuando la sesión es chispera O normal Normal prácticamente lo corres todo pero bueno, puede haber algún tramito que te permites eh, la licencia de andar algún tramo muy inclinado. Si has hecho una chispera ya full, lo corres todo. Aunque tenga un 25% de pendiente, o un 30, tengo algún tramo ahí en el castillo, algún tramito arrancada para arriba, eso se hace a muerte. Para arriba, traccionando para arriba, sin miedo porque es chispera, es fuerte es para buscando, buscando recorrapo y cosas así URPD ¿Eh? esta ya es yo digo vamos a 9,3 iba a mirar pendiente pero no la llevo en pantalla 9,3 por hora vamos va bastante bien de media aprovechar no me acuerdo de decirle, me he encontrado con con un compañero que me saludó, que una persona que, que a veces veía mis vídeos hace tiempo, y que lo, me encontré en el decalón de Mollet. Ahí le dice, hace unos meses, digo, pues por lo menos era un año o dos, yo qué sé. Y iba con su pareja, iban entrenando para ultra grandes. Y nos hemos para un poquito a hablar y no me acuerdo de preguntarle el nombre, para por lo menos mandarle un saludo. Sí, compañero, eh, no me acuerdo, no sé como te llamabas, pero encantado como, como siempre de saludarte de nuevo y lo mejor, lo mejor para ti, para tu pareja que vaya todo súper bien tíos, y ya está hace un momento que te he saludado y vamos, como te he dicho, vamos para ir para Caldas, para el término municipal de Caldas, no vamos a Caldas realmente al pueblo el término municipal que Caldas ya estaré muy lejos y, y ya está vamos a ir haciendo remete de ir haciendo ya está, sin tonterías disfrutando mucho, disfrutando mucho cuando hay estas sesiones que no tienes que, que apretar que si te tienes que para alguien con, con alguien a hablar, te paras son lo, lo suyo, la esencia la esencia del trail antes me encontré con un hombre que también va para el hombre un hombre con su señora ya mayores oye, esto va para acá va para, ¿a dónde va este camino? ahí en la zona del castillo digo Digo, esto va para acá y el hombre se me estaba haciendo la broma. Es que me han dicho que esto va hacia el firmamento. Digo, ¿qué? Y entonces empiezo a explicar y el hombre dice, Sí, soy de aquí, si sí, voy a ir al lado, dice, estaba de broma. Yo, hostia, pues ya he perdido un minuto hablando con el hombre, pero al final es, es lo que decimos, Es la esencia. Que te encuentras alguien aquí con los perros y los saludes. Te pares un poquito, saludes al perrillo la esencia al final de pasar el día en la montaña con más prisa o menos, a veces hay que darle un poco más de deprete pero al final es pasar el día sin problemas y ya está a ver que destape el micrófono que lo llevo tapado para que no lo pille el aire ...y cuando voy a hablar lo destapo... <risa> ...vaya tela. ...bueno pues... Eh, ...no llevo filtro de viento, no lo llevo activado... ...ni llevo espumillas en este, en la cámara directa... Y ...entonces pues eso... ...aquí tenemos barrillo siempre, siempre la zona del barrillo... ...bueno aquí probamos la bomba bien, la tracción... ...bueno pues... Eh, ...vale, eso que iba a decir... ...yo se me ha olvidado... ...bueno pues eh, ahora que estamos haciendo... ...ahora estamos haciendo... ...llegando a la zona... ...final donde notaremos la vuelta, ¿vale? ¿Cuánto llevamos? Pues llevamos 9,94, 10 kilómetros... ¿Qué significa eso? Si yo ahora aquí me doy la vuelta... ...me salen 20... ...y ya está... ¿Qué tenemos que hacer para la gente que... ...hostia, es que 20 me cuesta pasar los 20? Pues seguir para adelante, no hay ningún problema... ...si hace falta seguimos andando... ...si hace falta seguimos andando... ...pero la manera de romper la barrera que tengas, seguramente pues todos tenemos una barrera de unos kilómetros, ¿no? La manera es esa, es decir, bueno, si lo tengo que hacer andando porque es subida, la hago andando. Pero yo tengo que alejarme tantos kilómetros para que al final, cuando llegue a casa, me salga lo que yo quiero hacer ese día. Y ya está, de verdad. Igual que hemos subido eso andando, que lo subiremos normalmente corriendo, pues lo subimos andando, pues qué problema hay. Ya está, ahora cuando nos afloja la pendiente, volvemos a correr y ya está sin problemas es todo coco todo coco hoy podemos hacer si quieres podemos hacer más kilómetros o menos que siempre que lo hagamos flojo siempre que lo hagamos a baja intensidad sin reventarnos en la subida sin apretar en bajada en velocidad no nos va a desgastar demasiado los kilómetros no te van a gastar, de, de gastar demasiado si no apretas si lo haces despacio, no, apretes, no gastan demasiado el cuerpo puede con eso perfectamente. Lo único que hay que tomárselo con filosofía y no la carga psicológica de decir ¡Hostia! Ahí a, a muerte. Tranquilos, que es su vida si queremos la hacemos corriendo y si queremos la hacemos andando. Y ya está. Luego la bajada, pues fabuloso, que es solo dejarse caer. Y ya está. ¿Yo ahora qué voy a hacer? Pues mira, estamos en los 10. Llevo 425 positivos. Pues más o menos voy a hacer unos 24 el cálculo que he hecho para hoy pues ahora cuando llegue a los 12 a los 12K me quedan 2 kilómetros, pues yo voy haciendo 2 kilómetros sin prisas que tengo subidas, si quiero la corro, la ando lo que haga falta y ya está, cuando llegue en 12 me doy la vuelta y tengo garantizado 24 que es el objetivo de la sesión y ya está ni más ni menos ¿qué pone? 12,09, no, 12,10 12, ,10. 12 kilómetros, 100 metros, ya está nos damos la vuelta, una hora de 17, limpia. Pues ya está, nos damos la vuelta. ¿Qué no garantizamos? 24200. ¿Que queremos sacar más positivos? Pues cuando lleguemos, si queremos, hacemos la trialera una vez o dos. Sacamos 40 positivos, 35, depende de lo que la alarguemos. Por sería está. ¿Queremos sacar 100 positivos? Pues dos trialeras y media, tres. Y ya está, de cuestas. Venga, seguimos que tampoco quiero alargar mucho el tema quiero grabar también algunos vídeos explicativos de, de cómo subir cuestas eh, un poquito desde varios tipos de niveles eh, ya hice un vídeo a un nivel un poco más alto entonces vamos a hacer un par de vídeos para personas que por ejemplo empiezan y dicen hostia la serie de cuestas qué es esto de la serie de cuestas pues empezaremos explicando un poquito desde el principio ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven? Sobre todo porque te pegas un palizón de entrenar y luego no sirve para nada. La serie de cuestas está garantizado que sirven. Igual que las serie de velocidad sirven para cada cosa a su, a su, a su objetivo. Igual que las serie de velocidad sirven, las serie de cuestas sirven. Cada cosa para Se me sirven. olvidaba, se, se me olvidaba, eh, lo siento. Es otra toma, ya no hago más. Eh. El turrón, un poquito de turrón. Ahora cojo la mitad. Como no hemos dado la vuelta, a mitad de sesión, ahora hay pico. Pues bueno, nos cogemos la mitad por aquí. Y luego la otra mitad, pues ya cuando falte menos. O incluso yo muchas veces he hecho la sesión con la mitad de esto. Por eso digo que habrá 30 gramos en la mitad. Será. No creo que llegue ni a 50 gramos la... todo entero. Por ahí andará. Echamos la sesión con eso. Como hoy no tenemos que meter velocidad, no tenemos que sacar rendimiento, no tomaremos geles. Llevo un poquito aquí de gel, llevo gel, exacto. Pero no lo gastaremos, en principio no lo gastaremos, si bien, porque es simplemente desplazarse, no hay que apretar. Entonces, si no llevas gel que te da el punch y no llevas cafeína de que lleve el gel, en principio vas más desahogado, o sea, vas más relajado, perdón, vas más relajado y no apretas. Si empezamos a meter cosas que nos animan, mal vamos. Como os decía no estamos gastando gel, que lo llevo aquí porque cuando he salido os acordáis que no había llamado a mi padre que digo, tengo que llamar a mi padre no sabía si la sesión iba a ser más fuerte más normal, iba a ser normal no fuerte, porque mañana me toca entrenar igual vaya a un lado, vaya a otro haga más distancia, menos pero eh, llevaba los geles por, por usarlos pero al al decidir mañana hacer 40 pues soy ya conservadora ¿Qué estamos haciendo? Pues no usar geles Si yo uso geles voy a tener más energía Y esto te lo voy a correr Y no me interesa Me interesa conservar mucho Para mañana estar un poco fresco de piernas Entonces pues las estamos andando En plan, en plan ultra En plan ultra andando Un poquito más en rodilla Y ya está, sin pasar de pulsación Y sobre todo sin meter carga en la pierna Sin meter carga en la pierna Sobre todo, conservando Y ya está qué bueno tiene esto indirectamente pues tiene una cosa fabulosa que es que estamos tirando todo de grasa porque solo nos hemos comido el trocillo de turrón y dos orejones me parece que llevo algo isotónico isotónica algo de agua, hace un montón de frío prácticamente estamos que casi no necesitamos nada de agua, es que podíamos hacer, ya me lo planteo incluso para otro día no creo que lo haga, pero se me ha pasado por la cabeza Hacerlo sin nada, porque hace el tiempo lo suficientemente frío para no necesitar agua. Entonces, pues es que, claro, no llevaríamos ningún tipo de comida, por eso no gastaríamos agua. Sé pues es que no sé hasta qué punto iríamos un poco débiles. Habría que verlo. Habría que ir un ritmo muy flojito, muy conservador. Pero se me pasa por la cabeza: problema, no problema, que la mochila la tengo que llevar para llevar el móvil para llevar las llaves para llevar la cámara necesito la mochila para un mínimo entonces claro venga va, esta la subimos de regalo corriendo pues eso que final la mochila va ir igual si le a las botellas no sé si me compensa hacer una tirada así tan en ayunas ya veremos, algún día me animaré yo creo Bueno, últimos positivos. En la última subidita, llevamos 885 positivos. O sea, ya nada. Haremos 890. Han salido algo así. Yo creo que ya está. Uno, casi 25, ¿eh? Pues estoy dando un pequeño rodeo por aquí. Que no he venido a la avenida. Y aquí he alargado un medio kilómetro más. O algo así. Casi 25. Bueno, creo que aquí hay buena luz, buena luz. Aquí con los arbustitos y las abejitas. ¿eh? Las abejitas ahí trabajando a su rollo ella, ¿eh? trabajando a su rollo sin molestar a nadie. Bueno, pues vamos con el recuento de daños, que es muy sencillo. Lo acabamos de tener, 25.05. He hecho así unas vueltas a plazoleta y un poco de subida. Y ya está, ya me ha salido el 200 metros que me faltaban y y 10 positivos, nada, muy poco, han salido ya 905 positivos, vale, entonces venga, vamos con, con el tema 2 horas 37, limpias, pero sucias, reales, ¿eh? reales, 2 horas 45, ¿eh? aquí no engañamos a nadie 2 horas 45, las medias ahora nos las va a dar con el limpio, pero en realidad las medias más lentas ¿eh? hoy además como hemos grabado, hemos parado cuando nos dábamos la vuelta y todo el rollo para hablar y que no se moviera mucho la cámara, eh, se ha perdido más tiempo. Entonces, de 2.45 a 2.37, o sea, hay 9 minutos, digamos, de autopause, ¿vale? Que no engañamos a nadie, quiero decir. Entonces, la media que nos ha salido es 9.5, pero en realidad más lenta. ¿Vale? Nos dice que es una carga exigente, que nos recuperemos en 13 horas. Eh, 1.432 calorías, 40% de grasa, que no es verdad, porque no llevamos pulso, ¿eh? y entonces aquí vamos con las Velocidad media, 9,5, pero en realidad, pues a lo mejor ha sido 9,3 o 9,4, 9,4 probablemente, son 7 minutos de diferencia, 9,4 puede ser, ¿vale? Eh, 15,8 velocidad máxima, 80 de cadencia, que son 160, eh, zonas de velocidad nada, y ya está, y positivos, pues 905 para arriba, 900 para abajo, y ya está, ¿vale? 546 sobre el nivel del mar, el punto más alto que hemos eh, donde hemos estado corriendo. Y ya está, ¿vale? Pues dejamos aquí la sesión no me enrollo más, que tengo que grabar, voy al coche, voy a coger el palo y voy a hacer unas grabaciones de lo que sé, eh, cómo entrenar las series desde varios puntos de vista, desde la persona que empieza, de la persona que tiene ya cierto nivel, a la persona que ya le mete caña, ¿no? Vale, voy yo creo que grabaré dos No creo que me dé tiempo a grabar todo Pero bueno, tengo que aprovechar estos días de fiesta, de puente y tal Que tengo más tiempo para poder grabar vídeos Porque normalmente no tengo tiempo a grabar vídeos Corro y da gracias a Acabar los kilómetros y ya está Seguimos en la lucha Hasta luego, deu.